eh, al preview, al club, para ser exacto ¿Sí? ya estamos en la última curva a punto de ingresar ¿Eh? bueno, ahí se ve hay cola para bajar son 8 menos 20 8 menos 20 de la mañana y bueno, acá estamos 3, ¿Eh? 4 embarcaciones delante nuestra y vamos a, a preparar las embarcaciones y bueno y a bajar este es mi micrófono improvisado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 ¡Qué pescadito, ¡Espectacular! El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404.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 en Facebook Comunes Ibiza.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 80 100 libras para del pescador tv precio 17 mil 900 pesos acá contado efectivo escuchen eh, 14 mil pesos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 Que lo saqué yo, pero no me puedo filmar. No, pero acá, bien. Mario, me espectacular. Arribita, como podrán ver. Arriba, arriba está. Muy buen pejerrey. Espectacular. Esto es lo que nos da Laguna de la Salada Grande del General María. Muy bien, Leti. Muy bien. Bueno. Tremendo bueno otro ¿Lindo? y dos bien se ve eso que quedó una caña Viene, viene, viene. Lindo, lindo, lindo, hermoso. Peje. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, lindo, che. Mirá, mira, ah, de la boquita. ¡Ah! ¡Qué cosa linda! Eh, ah. Dale, estamos de nada, ¿Cómo la pasaron? Bien, muy bien. El que no vino con Pérez. ¿Vino Pérez? No hay más, ¿Usted es la pescadora? Ya. de campo. Póngame los tres, por los tres ahí. un desastre, pero hizo buena pesca. Así quedó, así quedó con la pesca. La amiga del fue bastante bien. ¿Cuánto tres? todos Son hemos completado y 7. Sí, 12 se ¿eh? Así que bueno, usted, gracias. Lo que no, no, gracias a vos y también le ponemos varios baños no eran de medida. Y bueno, para mí después de venir tantas veces por sacar el primer turno de que Vamos. Se emocionó.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 Tenemos, por ejemplo, la línea Love Fishing, gran variedad de modelos, excelente calidad: trucha, dorado, surubí, pararira, otros modelitos de trucha, de También tenemos los nuevos modelitos de gorra de la marca Payo, de jean, de tracker. Tenemos el modelo tipo Filuso, este tipo de las clásicas ajustables cuando uno se quiere proteger 100% del sol o del viento, opta por este tipo de modelitos. Las clásicas tracker de pollo y los modelitos nuevos de Jin. Bueno, ya tenemos disponible en nuestro local los gazebos de la marca Spinit. Estos están hechos en la estructura en caño de acero, muy reforzado, con la pintura epóxica, ¿sí? que le da una terminación... Bien, bien fuerte para que no, no se rase, no se oxide eh, y el, la estructura es muy muy reforzada pero a su vez es, es liviana, no es, no es tan pesado, no es un gazebo muy pesado bueno esto viene con su techo eh, en tela poliéster oxford en 600 eh, bien, bien fuerte, bien reforzada y eh, impermeable ¿no? por supuesto esto viene con la funda completo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 Esta gente de dónde? Suave, provincia de Santa Fe. Grande. Visitándonos. Ya lo tenemos a Carlito. Doblete y doblete nomás. Muy bien. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo Carranza Pesca, te esperas para que disfrutes una excelente jornada de pesca.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 Árvelo nomás, para abajo, ahí abajo. A ver, muy bien. Buenísimo. Ahí estamos. Sacarlo de adelante ¿no? la vale. cámara. Empezamos, no, empezamos. Dale. Empezamos Vamos abajo. ¡Ahora! ¡Dale! Dale, dale. Oh, Vamos, con ganas para abajo, ¿no? ahí vaya. ¿sí? No,